Jaime Álvarez o mejor conocido como Jimmy, pongamos la prueba Es un tiktoker con 38 millones de seguidores por hacer videos desmintiendo mitos O dándole validez a distintos productos o likes de internet Que al no hacer clickbait o tener o siempre decir la verdad Han conseguido una reputación increíble que pocos pueden destruir pero a su vez Jimmy se han vuelto en polémicas o controversias dando ejemplo la polémica con Spector. pero siguiendo, hay una polémica que salió diciendo por este usuario Mr. Trenos, usuario que estaba revisando los comentarios de que en ese tiempo era el último video de Pongamos la Prueba cuando vio que un usuario llamado Omar Pérez dice lo siguiente publicó en Facebook que ya mejor quiten la suscripción de ese canal ya que él va a ser uno nuevo por él solo y este lo van a quitar. Después puso un video donde sale llorando y se mira tomado, pero lo borró de volada. Luego este usuario le dijo que pase el link o algo que lo demuestre, pero luego comentó, ¿no? ya lo borró, solo lo dejó como 5 minutos y lo borró, pero sí se miraba mal Jimmy. Hasta se escuchó que alguien le decía que se dejara Era la voz de una señora. Mr. Turner se preguntó a Jimmy del video. Pero él le respondió de forma sarcástica. Luego otro usuario comentó lo mismo. Y luego Jimmy le contestó a Mr. trenos que pase el famoso video porque no lo ha visto. Terminando la polémica. Y dejándole inconclusa. También sacando teorías de que Jimmy sí subió el video. Otras de que no. ¿Y ustedes qué opinan? Los pues estaré leyendo en los comentarios. Disculpen que no suba video y solo subiese shorts. Pero pues he estado teniendo muchos problemas en mi salud. Ya, y pero ya me estoy componiendo. Y aprovechando que ya estoy de vacaciones, pues puedo hacer más videos diarios. Muchas gracias por el video. No olvides suscribirte para no perderte mis videos. Muchas gracias y adiós.